Hola, soy Corti de Product Hackers y en este vídeo te voy a explicar 10 claves que tienes que seguir para llevar el crecimiento de tu negocio al siguiente nivel. Y encima no son 10 consejos así dados de cualquier forma, son 10 cosas que yo he aprendido a fuego y te contaré un poco los aprendizajes que he tenido con empresas pasadas y que creo que te pueden ayudar mucho para orientar tu crecimiento. Allá vamos. Empezamos por los básicos, por lo más importante, porque cuando no tienes en cuenta esto, luego todo lo demás que puedes hacer, toda tu estrategia de crecimiento, pues muchas veces no se sostiene. Y el primer punto para mí es solucionar un problema. Un problema cuanto más grande, mejor. Un problema importante, algo que le duela a tus potenciales clientes. Lo que en algo startupero, mundo de empresas, se dice eh, tener una vitamina, o sea, aportar una aspirina y no aportar una vitamina, es decir, aportar a eh, algo que soluciona un problema y no simplemente algo que te puede ayudar a hacer las cosas mejor. Esto puede parecer obvio, pero luego la realidad es que muchas veces eh, creamos startups, creamos empresas, creamos productos que solucionan simplemente lo que son más, más bien vitaminas, ¿no? que son un complemento, algo que no todo el mundo necesita dentro de tu sector, algo que es bueno pues algo adicional, algo que me gustaría tener, pero a lo mejor no estoy dispuesto a pagar por ello o es el último de mis problemas. Tener esto en cuenta es muy importante y ha sido uno de los grandes errores que yo he cometido en el pasado. Y aquí pongo un ejemplo muy claro, es nosotros en el año 2010 empezamos a trabajar en, en brainsense una solución de personalización y automatización del, del marketing para el comercio electrónico. De aquella eh, veíamos que el e-commerce estaba empezando a construirse, estaba empezando a crecer, tenía sentido empezar a hacer soluciones en torno a este ámbito porque era algo que iba a crecer muchísimo en los siguientes años, pero lo que no fuimos capaces de ver es que el problema principal, que era el problema directamente de la venta online, o ¿no? de cómo yo soy un, un, un tendero, o alguien que quiere vender algo online y quiero ponerme a vender directamente, pues ese problema realmente no estaba resuelto. Nosotros veíamos soluciones en, en el mercado tipo OS Commerce, empezaban por aquellos años PrestaShop, luego Magento. Es decir, había cosas, empezaba a haber soluciones tecnológicas como existían, pensábamos que, que era un, un mercado que, que ya tenía sus winners, no, que tenía sus, eh, sus claros ganadores y que no merecía la pena meterse ahí, pero realmente no lo investigamos a fondo, eh, si hubiéramos investigado a fondo hubiéramos visto la complejidad que era crear una tienda online con ese tipo de soluciones, las problemáticas que suponía que tenías que tener conocimientos técnicos y un montón de cosas adicionales. Eh, decidimos con esto meternos en, en, en, en, bueno, en una vitamina que era a los e-commerce ayudarles a vender más Que no está mal, pero la realidad es que claro, eh, nosotros cuando entrábamos en juego ya ahora cuando un e-commerce eh, tenía un cierto recorrido Por lo tanto perdíamos una gran potencialidad del, del mercado Es curioso, visto en, en perspectiva, como dos años después de que nosotros empezáramos con Brainsense Allá por 2012 Lanza, se lanza al mercado o nace Shopify. Eh, y a mí me flipa la visión de, de sus creadores, ¿no? porque ellos tenían muy claro cuando lanzaron que iban a hacer una solución de e-commerce, pero que iban a facilitar muchísimo la vida al creador de la tienda, ¿no? que iban a hacer, al final eh, Shopify es una solución software as a service, SaaS, que no necesitas tener en tus servidores y que te permite focalizarte directamente pues, en la información de tus productos, en tu marketing y en vender. Esa visión. Es algo que podríamos haber tenido nosotros si nos hubiéramos centrado en el problema principal y no en la, en la vitamina. ¿Qué te da el problema principal? Pues bueno, lo que te da a centrarte en un problema así es que como el crecimiento de tu empresa va a ser igual de jodido, igual de duro, incluso más haciendo una vitamina que haciendo eh, una aspirina, ¿no? resolviendo, haciendo algo que que intenta mejorar un proceso que, que resolviendo un problema tocho pues eh, centrarte en el problema gordo lo que te permite es aspirar a un mercado de decenas o cientos de miles de millones de dólares como es el mercado al que está dirigido Shopify, que al final a día de hoy ya se, se ve como el claro competidor de Amazon en toda esta batalla del, del comercio electrónico, ¿no? con la gente de Shopify eh, powering the rebels ¿no? eh, ayudando a todos los eh, vendedores independientes que, que quieren competir hacer frente a Amazon entonces no te limites, vale. cuando te metes en un mercado incluso el mercado de los CRM's, incluso el mercado de los RPs tenéis el caso de, de Holded que está en ese mercado haciendo como una mini RP para, para empresas pequeñas y está creciendo muchísimo casi cualquier mercado que parezca establecido eh, que es, y que soluciona un gran problema tiene la posibilidad de que tú hagas las cosas mejor, entonces no te cortes hay otro caso muy interesante que veía últimamente y es el caso de Stripe Stripe es una solución de pagos relativamente nueva, es decir, yo me acuerdo cuando empezamos con Rensys no existía Stripe y cuando lanzaba al mercado ya veías que decías, ostras, está Paypal, está Redsys, hay distintas pasarelas... No parece que haya hueco para una solución como es el, el caso de Stripe. Pues Stripe ahora mismo es una de las, creo que las considera la startup de Silicon Valley eh, más valiosa del, del momento. Y es porque, claro, está presente en la gran mayoría de las transacciones por Internet. Y ellos lo que hicieron es lo mismo, solucionar un problema que parecía resuelto, pero tratarlo de solucionar de forma que sea lo más fácil posible en este caso para el desarrollador y es lo que veían es que cuando ibas a integrar tu sistema de pagos en cualquier plataforma el desarrollador o se las veía un poco complicadas para integrar por debido a las APIs complejas existentes o en el caso de, de sistemas como Redshift porque bueno, pues que, que son muy rudimentarias su integración pues focalizarse en ese problema el problema de la integración eh, de los sistemas de pago en plataformas existentes les ha permitido eh, ser una startup brutal Totalmente grande. ¿Vale? Entonces uno soluciona un problema, incluso aunque esté solucionado, lo solucionas con tu enfoque, con tu forma, tratando de limar todavía más las problemáticas que pueda tener eh, la resolución de este problema principal. Punto número dos es define tu gran visión y esto va un poco en relación con justo lo que os acabo de comentar. ¿no? En el caso de, de Shopify, por ejemplo, ya no solo resolvían el problema de la venta online, sino que lo resolvían con una visión muy potente que era que el que vende online no tiene por qué conocer absolutamente nada de la parte técnica del negocio ni le tiene que importar. Lo que necesitas es una solución que te permita ponerte a vender en cualquier momento, en base a clics, no necesitas más. ¿Vale? Lo mismo el caso de, de Stripe, vale, eh, ya estaban resueltos los pagos pero mi forma de resolverlo va acorde con mi visión y es que tiene que ser todo mucho más fácil, más fácil para el desarrollador que es el, el que se come el gran marrón de la integración de, de los pagos. Entonces necesitas ver esa visión a largo plazo, necesitas alinearte para ahí, tener ¿no? una referencia continua que sea tu visión y que permita que aunque te, te vayas para un lado o para otro en la evolución de tu empresa, porque el día a día es muy complicado, siempre tengas un faro al que llegar. Eh, yo aquí también, nosotros en Brainsys también tuvimos eh, aprendizajes. De hecho, nosotros cuando creamos Bra Brainsys veíamos que podía ser un, un SaaS. ¿no? O sea, al final un SaaS es el service donde tú como cliente de Brainsys llegarás a la web, contratarás, integrarás en, en, en tu e-commerce y ya lo tuvieras funcionando. ¿Qué pasó? Primero, como llegamos pronto al mercado, por, por lo justo lo que os comentaba en el punto anterior, eh, porque no resolvíamos o el problema principal que era de la venta no estaba resuelto nosotros éramos un vitamina, una vitamina sobre eso el mercado se fue construyendo años después cuando ya estamos al quinto año de empresa era cuando empezaba a tener sentido este mercado vale y eso nos afectó un poco eh, pues bueno con con, con Teniendo en cuenta esto, lo que nos pasó es que durante el camino fuimos virando nuestra visión. Entonces pasamos de pensar que tendría sentido un sales service a de, obligarnos, por decirlo así, a, a pivotar hacia un modelo más de venta enterprise donde ofrecíamos producto, más consultoría para ser capaces de hacer meter o de meter en la plataforma a clientes más grandes que dieran más revenus y por lo tanto fuéramos rentables eh, antes. Esto al final es una necesidad del negocio, pero tuvimos que renunciar a nuestra visión, que quizás era más grandilocuente, que era más una visión de futuro, de todos los e-commerce algún día tendrán una solución de este tipo integrada, por lo tanto tenemos que hacer algo que sea masivo y que permita que cualquiera se pueda dar de alta, lo pueda integrar y lo pueda utilizar. Renunciamos a eso por el día a día, por la rentabilidad, y aunque durante unos años eso nos dio un, un empujón y nos permitió acercarnos a esa rentabilidad y crecer, lo que pasó es que en el medio a largo plazo nos perjudicó porque claro cuando ya vino el momento de que este mercado empezaba a tener sentido empezaron a salir muchísimos players a nivel internacional casi todos de ellos cumpliendo esa visión que nosotros teníamos de forma original más masiva iban a un mid market realmente que era nuestro, nuestro mercado también de, de inicio aunque nosotros nos fuimos moviendo al cliente más grande pero claro llega un momento en el que te acaban saturando el mercado de muchísimas soluciones que son pues menos costosas que la tuya, porque se, con ese nivel de automatización y esa visión a self-service se pueden permitir eh, tener unos costes más ajustados, que encima vienen con, con grandes inversiones y te acaban dejando un poco eh, fuera de juego. Para mí el aprendizaje también que tuvimos aquí es, es eso, es si yo tengo una visión de ser una solución self-service en el medio-largo plazo, porque creo que ahí está el mercado, va a ser un mercado muy grande, tengo que luchar por ella, y si no soy capaz de cumplir la, la visión, puedo girar un poco, puedo eh, hacer pequeños ajustes o, o, o renunciar temporalmente a algo para poder acercarme a ello pero si tengo que renunciar del todo lo que voy a acabar estando es fuera de juego para alguna otra cosa, es decir al final voy a crear un negocio totalmente distinto al que yo visionaba inicialmente y a lo mejor no me interesa. Que puede ser que sí, es decir, yo, yo no creo en verdades absolutas donde, oye, si no voy a cumplir mi, mi visión original no tiene sentido. No, podré redefinir la visión si tiene sentido, pero partiendo de que con mi aprendizaje tengo que crear una nueva visión que tenga sentido, que encaje bien y a partir de ahí definir otra vez mi estrategia. No simplemente adaptarme al mercado y, y dejar que las cosas cambien eh, porque sí. Del punto número 3 hemos hablado hace poco, pero te lo recuerdo, que es que elijas tu North Star, tu métrica North Star. final, como veíamos en el episodio eh, centrado en la North Star, si no lo has escuchado, te recomiendo que lo busques y aprendas sobre el tema porque es muy interesante y clave como estamos contando aquí. Eh, lo que te permite la métrica North Star es eh, alinear, todo tu producto, todas tus estrategias todo tu marketing, todo tu crecimiento con uno, el valor que aportas a tus clientes y dos, con lo que es tu visión a largo plazo, que es justo el punto que acabamos de, de comentar entonces Créala, piénsala, ten en cuenta cuál va a ser tu métrica que te va a llevar a esa visión y a aportar valor a, a, a tus usuarios. Veíamos en el episodio de, eh, de la North Star que por ejemplo la North Star metric de Airbnb pues no es el revenue, no es el monthly recurring revenue, no son las ventas. No es este tipo de cosas. Ellos, en su caso, lo que, que tienen como métrica, lo que tratan de optimizar, lo que tratan de mejorar es el número de noches contratadas en la plataforma. ¿Por qué? Porque así, cuantas más noches tú contratas como usuario, pues mejor va a ser tu experiencia, más vas a disfrutar cuando estés de viaje. Cuantas más noches contratas, pues el que te, el que te alquila el alojamiento va a ingresar más, va a ser más feliz, va a tener más ocupación y evidentemente tú como empresa también vas a ganar más. En el caso de Product Hackers, nuestra North Star Metric es el número de casos de éxito exitosos, ¿vale? Los casos, eh, cuando, sobre todo de experimentos concretos que hacemos con un cliente, cada vez que consideramos que es eh, suficientemente exitoso, es decir, que generamos más de un 15-20% de incremento de una métrica, se lo presentamos al, al cliente, evidentemente, con, con los resultados y validamos con ellos, uno, que lo podamos compartir y dos, que, está, que están contentos con el, con el resultado. Lo que nos permite maximizar esto es, uno, tener a los clientes más contentos, contentos porque no solo les aportamos el valor del crecimiento, sino que les ayudamos a venderlo internamente. Preparamos un caso de éxito para que ellos lo puedan vender internamente y que se vea el trabajo que ellos y nosotros estamos haciendo. Eso nos permite eh, tener como mayor recurrencia, mayor engagement con nuestro cliente. Pero dos, también podemos publicar estos casos de éxito en nuestras redes sociales, en nuestra web y esto nos permite eh, atraer más clientes. Al final, eh, también está muy alineado con nuestra visión a largo plazo porque nosotros queremos ser la compañía de growth que más ayude a más empresas del mundo a crecer por lo tanto cuanto más casos de éxito con clientes tengamos más, más estaremos cumpliendo esta visión no solo de tener más clientes sino realmente de ayudarles a crecer que es lo que nos interesa por eso al final nosotros nos llamamos product hackers de growth company y es porque queremos ayudar a las empresas a crecer y ser el referente número uno en, en growth a nivel internacional pues elige tu North Star que está alineado con tu visión y con el valor que aportas a tus clientes. Aléjate un poco del revenue que está en el corto plazo y que a veces te, te obliga a tomar decisiones que no son lo mejor para la compañía. Ale North Star alineado a futuro, con la visión y con tus clientes. Recuerda, muy importante. Punto número 4. Extrae tus palancas de crecimiento. A partir de tu métrica clave, de tu North Star, eh, utilizando el North Star Trimap, podemos descomponer esta métrica en las distintas palancas de crecimiento un poquito más accionables que podemos eh, trabajar. Y os pongo un ejemplo. En el caso de Mumbler, mi, mi, mi SaaS eh, que permite crear podcast de suscripción, ¿vale? nosotros tenemos una North Star Metric que es el número de suscripciones activas. ¿vale? Es el número de suscripciones de gente que está pagando a un podcaster, de forma que yo, por ejemplo, si estoy suscrito a tres podcasts y estoy pagando a tres podcasters, pues son tres suscripciones. Y si otra persona está suscrita solo a un podcast, es una suscripción. Pues nosotros no buscamos maximizar el MRR, lo que es el, el, el, los, la generación de pasta mensual, sino un número de suscripciones activas. ¿Por qué? Porque si tengo más suscripciones activas, lo que tengo son más podcasters contentos porque están ganando dinero con su podcast y lo que tengo son más usuarios contentos porque están disfrutando de un contenido eh, que les gusta Ahora, ¿qué hacemos? Lo que, lo que hacemos para trabajar esta North Star es descomponerla. Y por ejemplo, este eh, número de suscripciones activas la descomponemos en número de podcast de pago. Cuanto más podcast, pues más, más probable es que la gente se pueda suscribir a ellos y tenga más suscripciones. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar el número de podcasts y de podcasters disponibles en la plataforma. Luego, el número de suscriptores por cada podcast... Luego la recurrencia a los suscriptores porque si voy perdiendo suscriptores a lo largo del tiempo pues este, este número de suscripciones activas eh, va bajando también y luego al final del todo el número de, de podcasts a los que se suscribe una persona en media. Por lo tanto ya tengo cuatro palancas y cada una de ellas la puedo descomponer. Entonces trabajar una buena North Star y luego descomponerla, dedicar un tiempo a entender cómo puedo accionar, cuáles son todas las palancas que yo puedo trabajar para aumentar esta North Star nos va a permitir luego hacer un plan ¿Vale? nosotros con todo esto, con el North Star Trimap ya lo que tenemos es un plan, primero vamos a trabajar tener más podcasters, luego lo que vamos a ayudar es a los podcasters a que compartan sus podcasts privados y sus nuevos episodios por sus redes sociales para ganar suscriptores de pago, luego lo que vamos a darles son herramientas para trabajar la fidelización y, y nosotros vamos a generar herramientas internas para asegurar que, que los suscriptores sigan pagando, entre eh, ellos cosas técnicas como, oye, pues cuando hay un problema con la tarjeta de crédito se lo solucionemos pero en otro lado, oye, pues que haya un aporte de valor continuo y al final del todo lo que vamos a trabajar es a aquellos usuarios que ya están pagando por un podcast les iremos recomendando otros podcasts a los que se pueden suscribir para aumentar el número de podcasts suscritos en media fijaos que a partir de una norte estar trabajándolo podemos tener todo un plan de growth para en este caso incluso siguientes años el quinto punto es crear tu flywheel, en definitiva encontrar lo que se llama tu círculo virtuoso de crecimiento, que es una secuencia de grandes acciones, de grandes pasos que se encadenan unas con otras formando un círculo o una estructura eh, circular y que te ayuda muchísimo a crecer. Si tú tienes claro cuál es tu flywheel y optimizas todo este proceso al máximo, lo que estás haciendo es maximizando tu crecimiento a futuro. Existen distintos tipos de flywheel, algún día nos meteremos en profundidad, algunos de ellos los hemos visto porque tienen que ver con los efectos de red. De hecho, pues tenemos el, el, los efectos de red directo, es un flywheel donde al final tienes que más usuarios... Te aportan más valor a sus usuarios y como tienen más valor vuelven a atraer más usuarios. También los, eh, los efectos de red en, en dos niveles, porque tenemos que más usuarios atraen más vendedores, más vendedores atraen más usuarios y se vende más. Pero también tenemos, por ejemplo, las economías de escala que se nos quedan fuera de los efectos de red, pero que tienen mucho sentido como flywheel. Porque es: tengo más ventas, como tengo más ventas, puedo eh, conseguir el, mis unidades, las compras a menor coste, y como tengo eh, mis compras a menor coste. Eh, ...consigo tener menores precios... ...y con eso consigo vender más... ...¿vale? Todo este tipo... De, de, de movimiento, ¿no? de pasos a nivel de negocio que me permiten optimizar eh, todo el proceso, me ayudan mucho. También tenemos en, en algunos casos flywheels que tienen que ver, por ejemplo, con los hábitos, los hábitos de compra, ¿vale? Y sí que puedo generar un hábito de uso de una marca, un hábito de, de compra de una marca que va haciendo que cada vez a su usuario le cueste menos eh, comprarme o la, las tecnologías propietarias, el uso de una tecnología propietaria también eh, genera un flywheel, porque al final tengo más gente utilizando eh, mi tecnología, mayor valor percibido por, por el mercado, más, más eh, profesionales saben usar esa tecnología y como hay más profesionales eh, sabiendo utilizar esa tecnología y explotándolo, eh, hay más interés por el mercado por, por integrarla. Siempre tenemos formas de generar un, un flywheel. En el caso de Product Hackers, o con lo contamos cuando hablábamos de la North Star, nosotros maximizamos el número de experimentos exitosos, pero maximizamos porque buscamos este flywheel. Si yo tengo experiment, eh, un experimento exitoso, tengo por un lado un cliente más contento, pero por otro lado también tengo un caso de marketing que puedo compartir en mis redes sociales, que puedo enviarme newsletter, que puedo dar difusión en medios de comunicación. Eso me va a traer más clientes. Y como a estos clientes consigo generarles caso de éxitos exitosos, vuelta al círculo. ¿Vale? en un e-commerce también tenemos flywheel, si yo al final eh, de todo el proceso, vale, yo tengo un usuario que me conoce por primera vez le llevo hasta la conversión y hasta que me compre y una vez que me compra eh, consigo que genere un hábito de compra y me compre recurrentemente y luego me lo llevo a un, a un member game member, a un referral marketing, lo que voy a conseguir es que ese usuario sea un prescriptor de mi marca y me traiga más usuarios, pues, por lo tanto se genere un círculo, ¿no? de que un usuario que me acaba comprando, me acaba trayendo más usuarios que me van a acabar comprando de que van a estar trayendo más usuarios. Busquemos, planteémonos cuál es nuestro flywheel, cuál es nuestra rueda que tenemos que generar de pasos para estar continuamente vendiendo sin tener que estar siempre invirtiendo más en captar, lo que buscamos que, que estas ruedas es que con la inercia cada vez nos cueste menos, tanto atraer nuevos clientes como generar ventas como aportar valor. En el punto número 6 tenemos que aprovechemos los efectos de red, es un concepto que también hemos tratado y tiene mucha relación como justo acabo de comentar con los flywheel, pero recordar que los efectos de red les pasa dos cosas, por un lado tienen mucho valor porque son los responsables de aproximadamente 70% de la valoración bursátil de las empresas tecnológicas a día de hoy, para que veamos un poco la importancia, pero por otro lado además los efectos de red se caracterizan porque en mi producto o servicio vale más para todos los usuarios por cada usuario de más que entre en la plataforma. ¿vale? Teníamos acordados el caso del teléfono, que es un caso paradigmático y que es, es extrapolable a sitios como Facebook, Instagram, redes sociales, pero para que veamos una tecnología que tiene más tiempo en el mercado. Cuando yo tengo una red telefónica por sí misma, si, no tengo, si solo tengo un teléfono en la red y no puedo llamar a nadie, vale cero realmente la red telefónica. Pero cuando de repente, además de mi teléfono, tengo otro teléfono en la red, esta red ya empieza a valer un poquito más. ¿Por qué? Porque yo de repente puedo llamar a alguien. Pero si hay dos personas en la red, de repente vale mucho más porque mis opciones se van multiplicando. Pero no solo las mías, sino las de todas las personas en la red. Va creciendo de forma exponencial el valor de la red, las posibilidades para todos los que estamos conectados. También tenemos los efectos de red eh, en dos lados, ¿vale? En estos casos tiene mucho que ver con los marketplaces. Entonces, en un marketplace, la parte de los vendedores se beneficia de que haya más compradores y la de los compradores, que haya más vendedores. Por lo tanto, eh, no son efectos de red directos, sino que son indirectos. Sea como sea, aprovechar los efectos de red lo que nos puede permitir es definir estrategias muy orientadas a maximizar el aprovechamiento de estos efectos de red que en el medio o largo plazo nos van a hacer crecer más y de una forma más inteligente y sostenible punto número 7 empieza en un nicho y esto tiene mucho que ver con los efectos de red por un lado lo comentamos en el episodio especial centrado en los efectos de red que cuando queremos maximizar estos efectos, pues bueno, es mucho mejor empezar en un nicho, en una zona, en un grupo de usuarios, donde esos efectos de red empiecen como a generar actividad mucho antes. Ejemplo claro, el de Facebook. Facebook empezó solo en Harvard, porque claro, al final siendo una red social y concentrándote en una zona, eh, como es una universidad, donde además hay muchísimas conexiones entre personas, enseguida cuando alguien entraba en Facebook veía mucha gente, encontraba mucha gente que conocía y empezaba a percibir el valor de la plataforma lo antes posible. Luego ya se fue expandiendo a otras universidades al resto de los Estados Unidos y al resto del mundo y lo mismo le pasaba a Amazon solo con los libros. Si empezamos yendo a un público general y no nos focalizamos es mucho más complicado uno, ver los efectos de red si los hubiera, porque yo entro en una plataforma y de repente conozco a poca gente, a lo mejor hay millones de personas pero ninguna con la que yo pueda conectar o con la que yo tenga relación, por lo tanto mi valor percibido es poco y el valor que yo aporto a estar en la red cuando hay gente que, con la que no tengo conexiones también es muy bajo ¿vale? pero lo mismo pasa a otros niveles, si yo no tengo por ejemplo eh, eh, efectos de red o es muy complicado generar efectos de red, también puedo aprovechar empezar en un nicho esto, por ejemplo, lo vemos con el lanzamiento de marcas nativas digitales. Por ejemplo, el caso de, de Blue Banana. Me acuerdo, Blue Banana hace unos años yo veía sobre todo, a lo mejor no, no, eh, no estaba en toda España, ellos hacían publicidad en redes sociales, pero concentraban muchos esfuerzos en algunas zonas. Y yo ibas por determinadas zonas de Madrid y veías a bastantes chavales con sus sudaderas y sus camisetas. Al final, cuando tú saturas una zona de publicidad muy orientada a generar ventas para que luego la gente utilice tu marca en esa zona es mucho más fácil que la gente piense que de repente tu marca es mucho más relevante de lo que es. Mira, todo el mundo en un barrio lleva, imagínate, las camisetas o las sudaderas de Blue Banana. Por lo tanto, va a hacer que y, y naturalmente tú también te puedas comprar una. ¿Te gusta? Parece que es la moda. Me estaré perdiendo algo. Ahí que voy. Si tienes el mismo número de ventas, pero dispersas por toda España, es mucho más es improbable que de repente la gente empiece a ver Blue Banana o la marca que sea por todos los lados y se plantee cotillear a ver qué eres. ¿Vale? Entonces, estas estrategias de nicho te permiten saturar muchísimo esos mercados y generar lo que se llama el efecto arrastre o bandwagon effect, que es esa sensación de que como todo el mundo está haciendo algo, conoce algo, yo también tengo que estar ahí. Pues bueno, no hace falta llegar a ser mainstream para conseguir esto, sino simplemente saturar un mercado para conseguir esta sensación ¿no? de que me estoy perdiendo algo. Un tema muy importante es este punto número 8, que es priorizar con ICE ¿vale? con ICE o con alguna otra metodología pero utilizar alguna metodología que te permita priorizar las cosas que tienes que hacer ¿vale? ICE en concreto es una metodología que se basa en eh, para cada cosa que tienes que hacer, para cada funcionalidad para cada estrategia de marketing, lo que tú quieras, el curro que tienes que hacer te permite valorarlo por tres variables la I de impacto que tú pones de, de al final de 1 a 10, cuál es el impacto estimado de lo que vas a hacer ¿Vale? imaginemos que voy a poner una funcionalidad que es un, un, un programa de referral marketing pues yo voy a de, mirar desde el punto de vista de growth cuál va a ser el impacto que yo creo que va a tener siendo 10 que va a tener lo que más impacto de lo que puedo hacer y un 1 que va a tener muy poquito impacto entonces yo para todas las cosas que puedo hacer eh, siguientes iteraciones, siguientes funcionalidades, siguientes estrategias de growth pues le pongo a todos en la el impacto estimado y e Intentando ser lo más objetivos posibles. ¿Vale? Para nosotros un, una, un impacto de, de 10 sería que estoy multiplicando por n por varias veces la facturación de mi empresa en muy poco tiempo la C de confianza, es la C es la de confianza y lo que ponemos también del 1 al 10, lo confiado que estoy en mis estimaciones ¿vale? entonces si es un 10, significa que es algo que hemos hecho mil veces pues para distintos clientes o en distintos momentos y que estamos 100% seguros que va a funcionar como estamos prediciendo es lo que llamaríamos un quick win es algo que funcione, eh, me vaya a aumentar un 10%, un 100% sé perfectamente cómo se va a comportar mi sistema o lo que puedo esperar al implementarlo y la última, la, la e, eh, es la, eh, la e de is, de facilidad entonces voy a poner un 10 cuanto más fácil es de hacer algo y un 1 cuanto más difícil es de hacer y no tienen tanto que a lo mejor con, con lo complicado que sea pensarlo sino con la puesta a punto, si yo tengo algo que lo puedo tener listo porque es fácil de hacer, porque lo tengo a huevo, a lo mejor es configurar algo en un sistema a los que tengo y lo puedo tener en horas o en minutos, le voy a poner un 10 y si es algo que va a tardar 6 meses, un año, le voy a poner un 1 ¿Qué hacemos con estas tres variables? Pues ya consigo que para cada funcionalidad o estrategia de growth que puedo eh, aplicar los tengo eh, medidas por el impacto esperado, por la facilidad de uso y por la confianza en mis estimaciones. Y lo que hacemos es multiplicar multiplicamos estas variables y conseguimos lo que es el numerito ICE. Y al final lo que voy a tener es arriba del todo aquellas cosas que son pues bueno, que tienen la conjunción de las tres variables lo máximo posible, que son con mucho impacto con bastante confianza y con bastante facilidad y abajo del todo, ordenadas con un menor número, aquellas pues que son más complicadas en las que tengo menos confianza o que, o que tienen un menor impacto. Y esto me permite saber qué es lo siguiente que tengo que hacer, pero lo siguiente que tengo que hacer no con criterios subjetivos, que muchas veces vienes tú con tu experiencia mía, pasa a veces no estoy seguro que esto va a pasar, bueno estoy seguro, pero hay que ver cómo, cómo esto realmente llega a la práctica, o que llega el jefe y que por sus narices, porque se le ha metido la cabeza, hay que hacer X no, esto nos permite objetivizar la toma de decisión, no depender de impulsos, no depender también de que un cliente concreto, que a veces pasa que un cliente grande me pide X, bueno pues a lo mejor me pide X y esto en el corto plazo es interesante, pero en el medio-largo plazo es lo más importante que puedo hacer con mi producto, pues esto te permite relativizarlo. Sea como sea, necesitas alguna metodología que te permite priorizar tu toma de decisión, que te permita saber cuáles son los siguientes pasos y a qué maximizar o darle mayor probabilidad a aquellos pasos que son los que más te van a ayudar en tu crecimiento esperado. Punto número 9 es tener una mentalidad científica y esto es, vamos, de primero de growth, es súper crítico. Y Tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir con la priorización ICE, ¿no? De, de ICE, que, que intentamos objetivizar la toma de decisión, pues la mentalidad científica nos lleva muchísimos pasos adelante en todo esto. La realidad es que no tenemos ni idea. Estemos construyendo la startup, empresa, o haciendo eh, lo que sea, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Podemos tener intuiciones, podemos tener experiencia. Pero uno, el mercado está continuamente cambiando. Eh, dos, muchas veces lo que me ha funcionado antes ahora no me funciona porque ha cambiado el ecosistema ha cambiado las reglas del juego, ha cambiado el algoritmo de Facebook, ha cambiado la percepción de los usuarios, pasan muchas cosas, o, o simplemente que el mundo es mucho más competitivo a día de hoy en el terreno digital. Y además, aunque en el pasado algo me haya funcionado, no me tiene eh, por qué funcionar ahora, porque a lo mejor el vertical que estoy aplicándolo es distinto. Entonces, tener mentalidad científica lo que me permite es... Eh, seguir generando hipótesis, seguir pensando qué cosas pueden funcionar o no, pero de una forma más estructurada y donde yo al final lo que voy a hacer es validar esas hipótesis para ver si sigo adelante o no. Nosotros, con la mentalidad científica, lo que hacemos es siempre analizar datos, cuando nos ponemos a trabajar con un cliente, vemos su analítica, vemos eh, todo absolutamente el comportamiento de los usuarios y a partir de ese análisis de datos, eh, tanto datos eh, cuantitativos con números como cualitativos de entrevistas con, con usuarios, de haber re revisado su web y de toda la información que podemos extraer, sacamos hipótesis nos empezamos a plantear, bueno, pues yo creo que esta parte del funnel se podría mejorar de esta forma porque como hemos visto en datos que pasa A, B, C y D, pues yo creo que con uno, dos o tres, con cualquiera de estas tres cosas, podríamos mejorar la conversión en este paso. Generamos un listado de hipótesis. Las priorizamos, como decíamos en el punto anterior, con ICE. Decimos, oye, pues estas son las que parece que tienen mayor impacto, encima son más fáciles de hacer y tengo mucha confianza. Y luego diseñamos para cada una de ellas un experimentito. Para aquellas que tienen mejor valoración ICE, definimos un experimentito. Lo que intentamos con el experimento es ser capaces de capturar datos reales de la forma más fácil posible. ¿Vale? Es decir, Por ejemplo, voy a implementar, me planteo que un programa Member Member puede tener sentido. Pues bueno, pues a lo mejor en el experimento lo que hago es integrar una solución muy simploncita de Member Member que me permita en una semana tener algún resultado. Es decir, oye, voy a coger a 100 personas que utilizan mi plataforma o a mí, les voy a presentar el programa Member Member, voy a ver si realmente invitan a sus amigos y voy a medir el resultado esto por lo general lo hago con un porcentaje ponle un 10%, un 5% o un 50% de mis usuarios en función del, del tráfico o de los usuarios que tenga pero hago con una pequeña porción de los usuarios extraigo resultados, veo resultados reales que me permiten validar o no validar la hipótesis inicial. A veces no lo valido, pero me dan insights suficientes para plantear siguientes experimentos, siguientes hipótesis. A veces obtengo buenos resultados y ya lo que me planteo es que esto que ha funcionado a pequeña escala lo tengo que hacer más grande, lo tengo que depurar y que acabe siendo una funcionalidad concreta de mi producto o seguir creciéndolo. O sea, como sea, en todo este proceso siempre lo mismo. Datos, de los datos genero hipótesis, de los hipótesis genero experimentos, veo resultados, obtengo insights e itero continuamente. Sin prejuicios, sin subjetividades, tratando simplemente de, de que si algo no funciona, lo descarto, por mucho que a mí me gustara hacerlo. Esto me va a ahorrar muchísimo tiempo de mis equipos, me va a quitar muchas preocupaciones y te da foco, porque al final lo que voy a hacer siempre es lo siguiente que más impacto pueda tener. Que sí que me gustaría hacer 100.000 cosas, pero voy, voy a seguir por orden, una a una, centraditos en aquellos que maximice el valor de mi crecimiento y de mi compañía y así, a poquito a poco, creciendo hasta llegar muy lejos. Por último, pero no menos importante, el punto número 10, que es lánzate a lo desconocido. Es que hay una realidad, crecer es sinónimo de explorar lo inexplorado. No puedes pretender llegar más lejos a un sitio distinto a los que ha llegado na a nadie yendo por los mismos caminos. Muchas veces las claves del éxito, la, los puntos para, para que podamos crecer, están un poco alejados de los caminos por los que ha ido todo el mundo. Y da miedo. O sea, da miedo saltar al vacío, da miedo hacer algo que no ha he hecho antes nunca nadie, o incluso cosas que en el pasado han fallado y, y ahora estás tratando de replicar porque tienes alguna hipótesis que, que te dicen que ahora puede funcionar. Pues bueno, evidentemente da más miedo hacer eso que hacer aplicar un playbook concreto, no aplicar lo que todo el mundo en tu sector está haciendo. Pero tienes que salirte de esos caminos. Si tú quieres crecer más que los demás y si lo que tú quieres tienes un proyecto ambicioso y quieres llegar más lejos que nadie, pues primero hay que intentarlo. Tienes que ser capaz de lanzarte a lo desconocido, no tener miedo y probar. Pero siguiendo todos estos puntos que, que he comentado vale, y, y haciéndolos poco a poco, como decimos en esta parte de método científico, diseñando experimentos en lugar de tirarme seis meses desarrollando algo. vale, Tengo que ser capaz de dar pasos casi semana a semana o cada dos semanas donde tengo una hipótesis, pruebo algo y si funciona, Funciona, itero, profundizo y sigo avanzando de forma que voy controlando también un poquito el riesgo y a lo mejor pruebo en un par de meses 10-15 cosas distintas. Si pruebo 10-15 cosas distintas seguramente voy a dar con una, dos o tres palancas fuertes de crecimiento que luego en siguientes meses puedo profundizar y me van a permitir eh, crecer. Pero tengo que estar dispuesto a explorar todo esto, tengo que estar dispuesto a pegarme una leche, por supuesto. No existe eh, un beneficio sin un riesgo, y el beneficio, o sea, y el riesgo al, al que me expongo cuando quiero crecer mucho y quiero eh, eh, encontrar caminos de crecimiento que no están explotando los demás, pues bueno, lo que me expongo es a tener el riesgo de pegarme más leches. Evidentemente, va a haber más cosas que no funcionen que se si replico lo que ya funciona. Espero que te haya resultado útil estos 10 puntos que hemos revisado para potenciar el crecimiento de tu empresa. No hay nada particularmente complicado, es decir, seguramente no te haya descubierto nada, pero para mí son 10 puntos que muchas veces a lo largo de, de mi experiencia como emprendedor, pues me he ido olvidando, he ido dejando de lado, no me han parecido suficientemente importantes y luego han lastrado el crecimiento de los proyectos que, que he tenido. Y que a día de hoy estoy tratando de aplicar en todo aquello que hago y bueno, pues voy notando cómo, cómo van ayudando. Simplemente, si a modo recordatorio, recuerda que uno vamos a buscar solucionar un problema potente, algo grande, algo que la gente realmente le duela y no simplemente una mejora o algo mmm, que la gente le gustaría tener. 2. Vamos a definir una visión que sea potente, que sea grande, que me alinee que me permite eh, trabajar por algo grande en el largo plazo. Y las visiones grandes en el corto plazo son más complicadas, pero es lo que me va a permitir tener un mayor crecimiento a futuro. Punto número 3. Vamos a elegir una métrica que me permita alinear el, el, el crecimiento me, en el largo plazo y me permita alinearme con el valor aportado a los usuarios, que es mi North Star. En el punto número 4, vamos a partir de la North Star, extraer las palancas de crecimiento con lo que llamamos el North Star TriMap, que me permite descomponer eh, eh, la, la North Star en palancas de crecimiento accionables. 5. Vamos a crear el Flywheel, el círculo virtuoso, una secuencia de grandes pasos que nos ayudará a crecer. Y luego vamos a optimizar toda mi empresa para que este Flywheel funcione súper rápido y súper engranado. En el número 6 vamos a aprovechar los efectos de red, ¿vale? que son responsables del 70% de la valoración bursátil de las empresas tecnológicas. Por lo tanto, aquí hay algo, tenemos que en la medida de lo posible aprovecharlos si los tenemos. En el punto número 7 nos vamos a asegurar de empezar en un nicho, en un segmento concreto del mercado y aprovechar ahí pues, los efectos de red si los hubiera, el efecto de arrastre o simplemente tener una mayor visibilidad por un mayor valor percibido al estar saturando ese mercado. Luego en el punto número 8 vamos a priorizar con ICE todas las acciones que hagamos, vamos a tratar de priorizarlas para empezar por aquellas que tengan mayor impacto, mayor facilidad y que tengan más confianza en que van a funcionar. En el punto número 9 vamos a aplicar mentalidad científica y vamos a partir siempre de datos de los que generamos hipótesis, definimos experimentos, obtenemos resultados y sacamos insights. Y en el punto número 10 te animo a que te lances a lo desconocido. Es muy complicado encontrar palancas de crecimiento en los, en los caminos que todo el mundo ha recorrido. Así que tienes que tener una cierta tolerancia al fallo, animarte a salirte de los caminos más habituales y encontrar aquellas vías de crecimiento que nadie ha explorado hasta ahora. Poco más, recordarte que en Product Hackers Go, nuestro membership y escuela formativa sobre growth, hablamos de todos estos temas y mucho más, y tienes cursos donde profundizamos y te vamos a enseñar a sacarle el máximo partido a esto, y que nada, que la próxima semana más y mejor, y un fuerte abrazo.